Tamatoa nunca fue! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de FanDabs! Esta vez vamos a hacer un Fandaps, sí igual de Tamatoa, pero la canción en castellano así que vamos a ello. ¡Adiós! ¡Vale, vamos a la canción! a ¡Como serás como ceroto radiante, como lo radiante. Pues bueno, vamos con la canción. ¿Qué estás intentando conseguir que hable sobre mí? Porque si es así, pienso hacerlo encantado con una canción. Hace tiempo no tenía este glamour un cangrejito muy soso, pero ahora estoy feliz sin plenitud, porque soy muy bello, nena. Tu corazón, tu abuela, te hizo escuchar, sé cómo eres por dentro, ese argumento yo lo voy a desmontar. Ella mintió. Mejor ser brillante. Cual tesoro de un navío que se hundió. La cubierta tengo brillante. Igualito con collar de un millón. Un segundo, ¿sabes que Los peces tontos son. Buscan siempre algo brillante. Principientes, oh. Y van sin ni son así aquello más radiante. ¡Mmm, qué rico! Ven, pescadito. Pescadito, con vestidito, pescadito. ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Maui tiene con su aspecto un problemín. Pequeño semi-mini-mini-dios. ¡Auch! ¡Qué espectáculo terrible! ¡Ven aquí! ¿Vale? El anzuelo grande ya te va. Sin embargo, algo te de agradecer. ¿Y a los tatuajes de tu cuerpo? Pues yo también debí una obra darte a creer. ¿O oh, no lo ves? Yo soy muy brillante. Yo reluzco con el diamante, con el rubí. Soy así. ¡Tipo brillante! Y un ejército maría su convivir me bastó a mí, Maui tío, lo puedes intentar, pero nunca te... Antes, antes un semidiego sacado a un capo, lo, míralo. Y tu oro a morirá, yo te sacaré con precisión tu corazón. Lejos de aquellos que te abandonaron, buscaste entre humanos amor y cariño. Muy duro te crees, Espero tu corazón frágil es. Maui, ahora voy a patearte, vista a alguien tan brillante, lo último que tú verás era a mí. Soy la vivo, David, soy brillante, y un día antes de comer te pedirás, morirás jamás serás tan radiante, jamás serás tan brillante. ¿Mm? Pues bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Adiós, chicos.